¿Acaso crees que no siento cómo merodeas por las sombras, Bayek de Sigua? He seguido el rastro de muerte y demencia que has dejado desde mi hogar. Ahora, responderás por la muerte de mi hijo romano. No, egipcio. Ahora tú te arrodillarás ante tu dios. ¡No son más ¡No son más que trucos! ¿Por qué no me mataste cuando pudiste, en Alejandría? Deberías haberte unido al norte. Nos necesitáis.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 César incluso Tenía Roma Me dio un imperio de mil hijos Cada cual más grande que el anterior ¡Aaah! ¡Cobarde! ¡Mátame! ¡Cobarde! ¡No pierdas el tiempo! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo! ¡No puedo hacerlo! Tranquilo, papo No. Yo te perderé para siempre. No para siempre. Te estaré esperando en el campo de juncos.